¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar un nuevo método de Shiny Hunting para Pokémon estáticos y con esto me refiero a los Pokémon que tienen un teratipo diferente o Pokémon como Spiritom que salen en puntos muy concretos. Y no me detengo más, vamos a darle caña. Pues vamos con este nuevo método de Shiny Hunting, que por cierto, muchas gracias a Joselu de mi servidor de Discord por traerme este método para que os lo pueda explicar. Lo primero que os tengo que decir es que este método solo sirve, como ya os he dicho antes, con Pokémon estáticos, con Pokémon pues como los teracristalizados o simplemente Pokémon como Spiritum, ¿vale? Spiritum siempre sale en los mismos sitios, creo que hay más de un sitio, pero bueno, os voy a decir este para que sepáis exactamente dónde está, ¿de acuerdo? Estaría entre Pueblo, Jozkailu y esta playita de aquí, cerca del río, para que no tengáis pérdidas justamente en este punto, ¿vale? Y aquí tenéis pues una esplanadita donde aparece, creo que la otra zona está por unas ruinas o algo así, bueno, eh... Os vale este, ¿vale? Para el ejemplo es más que suficiente. ¿Y cómo lo vamos a shiny -huntear? Porque claro, este Pokémon, chicos, el Spiritomb... Eh, es, es, solo aparece una vez al día Y aunque cambiemos el día El Pokémon no se resetea de forma normal Aunque no cerremos el juego Cualquier prueba que queráis hacer Estoy seguro de que no vais a encontrar cuál tiene que ser el método Para hacer Shiny Hunting Pues bien, yo os lo voy a explicar Porque tiene un poquito de truco Lo primero que tenemos que hacer chicos Es derrotar a Spiriton ¿Vale? Tenemos que derrotarle en un combate debilitarle y ahora entenderéis por qué. Vamos primero a hacerle un pequeño lanzallamas que yo creo que debería ser más que suficiente. ¿What? ¿Cómo? <ríe> Pero si le saco 50 niveles. Bueno, perfecto. Se, se suicida el solo, me parece bien. Hasta luego, espíritu. <ríe> Y esto es, es increíble, chicos, la magia, la magia del directo Y nos tenemos que ir lejos de su spawn Asegurándonos de que, básicamente, Spiritomb ya no va a aparecer, ¿vale? Yo creo que aquí es más que suficiente Y guardamos partida después de haberlo derrotado, ¿de acuerdo? Esto es importante Y ahora sí podemos cerrar nuestro juego y hacer time skip Es decir, pasar al día siguiente y con esto hemos completado todo el preproceso que hay que hacer antes de eh, poder shiny ¿vale? Pasamos al día 23 de febrero. ¿Por qué? Porque, chicos, yo vivo en el futuro. Así soy yo. Y ya abrimos el juego. Una vez hemos hecho esto, chicos, el juego tiene una partida guardada del día anterior. Es decir, cada vez que iniciamos el juego va a detectar que el día ha pasado respecto a cuando fue la última vez que guardamos. Y lo que va a hacer el juego es resetear todos los spawns que ya hubiéramos derrotado en la partida anterior, ¿vale? Básicamente, ahí está el truco. Entonces, una vez nosotros ahora iniciamos, el Spiritomb, cada vez que arranquemos el juego, va a ser diferente. Pero si no lo hemos derrotado antes, esto no ocurrirá, ¿vale? Fijaos, me sale el mensaje de que hay nuevas apariciones masivas, todo perfecto, y vamos a ver a este espíritu Lo que voy a hacer, para que lo veáis... Es que, bueno, primero no es Shiny como estáis viendo y segundo lo voy a capturar para que eh, lo voy a hacer pues un par de veces y veáis que son dos espíritus diferentes, ¿vale? Le voy a tirar directamente una pequeña Master Bola. Perfecto, vamos a verlo. Nivel 49, 113 de vida y vamos a ver qué naturaleza tiene por curiosidad. Alocada, Vale, 113 de vida, 103 de ataque, sube ataque especial, baja defensa especial, nos quedamos un poco con cómo es este Spiriton, ¿vale? Y ahora voy a reiniciar sin guardar, sin nada, como un reset, un soft reset normal y corriente, y vamos a ver si el Spiriton que nos sale ahora es diferente o es el mismo y este vídeo no tiene ningún sentido, jeje. <risa> Muy bien, aquí está nuestro segundo Spiritomb y como veis tiene 118 de vida, ya es completamente diferente, ¿de acuerdo? Vamos a ver los stats, mira, este le baja ataque especial y le sube defensa, o sea, es la opuesta Esto es la magia del directo, chicos, y es naturaleza cauta Esto lo he hecho simplemente para que veáis que los Spiritomb son diferentes Pero el método de Shiny Hunting, una vez hemos llegado hasta aquí, simplemente sería cerrar, arrancar acercarte a él y con que veas que no es Shiny, ¡pum! Ya puedes hacer soft reset. Estás manteniendo en esta situación una partida guardada en el pasado, por decirlo de una manera, y el juego detecta pues, que mmm, has pasado de día y que tiene que resetear este spawn, ¿de acuerdo? Y ya estaría, con esto estarías forzando Spiritoms diferentes constantemente. Ahora, ¿cuál es el ratio de Shiny para este Spiritom? Chicos. Siento mucho decirlo, si no utilizáis un bocata que no sé si influye en este caso, yo supongo que sí, antes de ver el spawn supongo que influirá, eh, yo entiendo que la, la probabilidad de Shiny es la estándar, la normal, es decir, 1 de 4096, ¿vale? ¿Veis que no es Shiny? ¡Pum! Cerramos, sin más, y volvemos a iniciar, ya no tenemos que estar constantemente ni capturando ni viendo si es diferente, ya lo sabemos, lo tenemos comprobado, ¿vale chicos? Y bueno, eh, os recomiendo que si lo vais a hacer, pues que lo comprobéis vosotros también, que lo estáis haciendo bien, capturáis un par, veis que son diferentes y una vez ya lo tengáis todo bien seteado, es cuestión de resetear. Y sí chicos, la probabilidad de Shiny aquí es 1 de 4096, pero si tenéis el Shiny Charm, es decir, el amuleto Iris, que es el que se consigue completando la Pokédex, la probabilidad bajaría hasta 1 de 2046, que es... Muchísimo menos, sinceramente. Pero bueno, sigue siendo bastante las cosas como son. Y bueno, también lo bueno de esto, chicos, es que es la rareza de estos Pokémon para conseguirlos en Shiny como puede ser Spiritomb, ¿no? Que bueno, eh, uno de 2.000 con el Shiny Charm, con el Amuleto Iris, pues es bastante exclusivo. Así que si lo conseguís, mandádmelo por privado para que yo lo vea, chicos, que sería increíble. Y nada más compañeros hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y que os haya servido así que reventad el botón de like apretad ese botón como si no hubiera mañana y mirad este vídeo de aquí que estoy seguro de que os va a interesar y nos vemos chicos, chao chao